que te sirva claro para tu para tu canal no bueno Pues sí. o estamos aquí de chat en plan claro digo hemos venido a conocer a